Son imágenes de júbilo y alegría que hemos visto cien veces cada mes de diciembre. Los millonarios del gordo navideño siempre han sido grandes colectivos, pueblos enteros. Es el sorteo más popular y ningún otro le ha hecho media. Estas manifestaciones de júbilo a veces recientemente se quieren velar con la desconfianza. Aunque siempre puede más el entusiasmo y la alegría del momento. 15 millones, oh, 15 millones ¡Sí! ¡No te paga nervioso!